Hola, ¿qué tal mis amigos de la Voz de la Afición? En esta ocasión, pues estoy haciendo un nuevo video, hace mucho tiempo que ya no subía, pero la verdad es que estoy muy pero que muy contento después de pues conocer cómo corrieron al Bigotón al bigotón tu café, Estoy muy, muy, muy, muy contento. Y es que pues era de esperarse después de que André Pierginac, el goleador, la verdad que es una estrella. Tuvo una muy, pero que muy mala temporada. Esto pues es lógico, no todo es para siempre. Ya pues es un veterano, ya tiene 35 años de edad. Y pues al solo meter tres goles en la temporada... Pues vino a, des a descubrir las carencias de este bigotón asqueroso que nunca supo sacar al equipo a flote después de que pues Ginac no tuviera una buena temporada. ¿Lo digo por qué? Porque eh, pues en momentos como en el mundial del, eh, de clubs. Pues eh, ponía a jugadores que no correspondían a su posición. Pues vimos a veces a Aquino defendiendo. Y al final del partido, pues vimos un Tigres. Demasiado revuelto que no tuvo ni idea de cómo acomodar este bigotón de mierda al equipo Ya después pues en la temporada les fue pésimo al momento de que pues tuvieron que, que disputar el repechaje con Atlas La verdad es que Tigres es un equipo millonarísimo, un equipo de lana no puede estar en posiciones de repechaje Y ya el colmo de los colmos es perder con Atlas la verdad, el que pierde con Atlas un repechaje tiene que largarse, así como corrieron al Tuca Ferretti, la directiva de, de Tigres estuvo en lo correcto, pero tardó demasiado en abrir los ojos. Ese mismo día, después de haber perdido contra Atlas, el bigotón daba la noticia de que lo corrían, porque sí lo corrieron a este pendejo de, de Tigres, y pues eh, ahora sí, me imagino que si le ofrecen a la, la selección mexicana, no lo piensa ni dos veces, ¿verdad? Porque la vez pasada cuando todavía dirigía a, a Tigres, eh, pues muy muy prepotente, prepotentemente decía que él prefería ser barrendero, así como lo escuchan barrendero, a tomar las riendas de la selección mexicana. Después lo vimos ahí unos eh, partidos con la selección y eh, posteriormente regresaba a vivir, a vivir de Tigres, ¿verdad? Porque siempre fue un vividor, un tipo que se tiró a la hamaca. Nada más dependiendo de André Pierre Ginac. Y pues la verdad es que estoy muy pero que muy feliz de su salida del fútbol mexicano. Porque si no, no nada más salió de, de Tigres sino del fútbol mexicano. Esperemos que no o cometa eh, algún equipo eh, mexicano el error de contratarlo porque pues va a seguir con sus eh, costumbres de humillar a los jugadores y de insultar a la prensa, se sentía un tipo que era inamovible, ya vimos que no, que no lo es, que es una basura de basuras, la mierda entre las mierdas, el Tuca Ferretti. Muchísimas gracias por ver el video, no te olvides de pues darle like si te gustó, y si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas? Es gratis. Muchas gracias y que la pases muy, pero que muy bien. Hasta luego. Y soy barrendero. Me gusta limpiar. ¿Qué hago con la escoba? Lo que yo quiero. Y soy barrendero. Quiero a mi ciudad.